Hola, soy Loles Sancho y el día 20 de octubre os espero a las 6 en Hangout porque vamos a hacer un webinar con los amigos de Lowpost para hablar de marketing de contenidos. El marketing de contenidos es una herramienta estratégica dentro del marketing online y os tengo que contar muchas cosas porque creo que a más de uno os va a sorprender.